Laura y Diana, estudiantes del grado de Psicología, y hoy os queremos hablar sobre las fobias. Pero, ¿qué son las fobias, Laura? Las fobias son miedos irracionales y persistentes que tenemos ante determinados estímulos. Vale, pero ¿me podrías dar un ejemplo, no?, para hacerme la idea de qué, qué es una fobia? Eh, por ejemplo, el miedo irracional a volar. Claro, en este caso es como que la persona eh, detecta este estímulo, como que le puede hacer daño, ¿no? Hay una especie de catastrofismo hacia el hecho de volar, de subirse en un avión, incluso a lo mejor estar dentro del aeropuerto. Vale, o sea, es como que la interpretación de este estímulo eh, no, tiene, no, tiene, no es racional, ¿no? No no, no, te, no tiene sentido. ¿eh? No, es, es totalmente el, el, la parte amigdaliana del cerebro la que actúa. Es como algo automático. No hay, no hay una reflexión sobre por qué tengo este miedo. Vale, y hoy, bueno, en concreto queríamos hablar sobre las fobias específicas. ¿Qué significa esto que una fobia sea específica? Porque es solo un estímulo el que va a hacer que se desca desencadene este miedo vale no sé por ejemplo no sé la gente que tiene miedo por ejemplo a la sangre sí por ejemplo el hecho de ver una inyección o ver que se ha cortado el dedo va a desencadenar en un, en, en un, en un miedo intenso vale o sea sería como un miedo además de a este estímulo específico también a una situación concreta no también claro, puede ser. incluso la vergüenza de que los demás me estén viendo en estas situaciones en el ejemplo que hemos hablado, que hemos dicho del, del miedo a la sangre, sí. eh, que se llama SIT, que es importante decir que son las siglas son SIT que significan sangre, inyecciones y daños físicos. Entonces estas personas cuando tienen experiencias, por ejemplo, como hemos dicho, pues a lo mejor eh, al, al entrar en un hospital o al ver una inyección o al verse un corte de sangre experimentan una, un, una sensación que activa dos, eh, dos emociones que si quieres ya podemos desarrollar, qué sí, emociones claro. eh, entran entraría la emoción del miedo al principio y el asco, se juntan estas dos emociones eh, la primera nos activaría la parte simpática de... Del cerebro. Del sistema nervioso. Del, perdón, del sistema nervioso. ¿Sí? Y la segunda eh, nos activaría la, la, el sistema parasimpático. Entonces, eh, ¿qué significa esto de que activa primero un, la parte simpática y luego la parte parasimpática? La parte simpática es la parte que, que, que nos hace eh, ponernos en marcha. Sí, estar alerta. ¿no? Estar alerta. Sí. Eh, entonces entrarían las palpitaciones. Eh, la sudoración, eh, aumento de la presión sanguínea. ¿Qué más, Diana? Ayúdame. Eh, sí, sí, toda todo esta cantidad de síntomas ¿no? que se, se, se encadenan cuando estamos en una situación un poco de, de estrés, ¿no? de que sentimos que, que nuestra, nuestra situación personal Peligna. corre peligro. ¿no? Uh -huh. sí. sí, sí, te entiendo. Ahí sería el. Esto sería miedo, sentir miedo. miedo. Y luego entraría la, el asco. El asco. Sí. En la emoción del asco, se activa la, la vía parasimpática. Esta vía lo que nos hace es que se generen náuseas, eh, ganas de vomitar, sudoración de la piel, la boca se seca. Vale, todos estos síntomas ¿no? que, que se desarrollan cuando tienes la emoción de asco. Ajá. Y sobre lo que comentábamos antes, eh, también se ha visto que hay más prevalencia en el caso de mujeres, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué crees que se encuentran más casos de mujeres que presentan fobias? Entre un 65% de la gente que es diagnosticada de fobias específicas eh, se encuentran las mujeres. Este, esto seguramente que es porque la sociedad eh, condiciona más a, a la mujer a tener más, más miedo. Quizás haya como un permiso a, ya, a las mujeres ya, a que puedan ya, tener, ya. tener miedo. En cambio a los hombres se les educa de forma mmm, de que no tengan tanto miedo. Sí, puede, Está como más, un, peor visto. Sí, puede ser que de alguna manera eh, la forma en que la mujer es educada o tratada ¿no? culturalmente uh -huh. eh, le, le, le lleva un poco a eso, ¿no? o, o le, le promueve ¿no? eh, llegar a tener miedos no estamos diciendo que esto sea la causa de la fobia en el caso de mujeres, pero seguramente tiene un peso muy grande, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y bueno, a ver, esto ha sido como una pequeña introducción al tema que traeremos hoy, así que vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a continuar con algunas características relacionadas con las fobias, ¿no? Aquí, Laura, me querías hablar un poco ¿no? de la duración que tiene que tener una fobia para que sea considerada o diagnosticada como fobia en un paciente. Exacto, porque es muy importante que para que se considere fobia tiene que tener una duración de seis meses. Como mínimo, ¿no? Como mínimo, seis meses. Si es algo momentáneo, sería, entonces sería un miedo. Vale, importante esta diferenciación ¿no? de, de la duración de, de este miedo irracional. ¿no? Claro. Si es algo que nos pasa en un, un momento puntual, en una situación puntual, no por eso tenemos que pensar que tenemos una fobia. ¿no? Claro, y luego las fobias también lo que hacen es interferir en tu vida normal. Un miedo interfiere en un momento, pero vale. una fobia en el desarrollo normal de tu vida te condiciona en muchos momentos de tu vida como vale. por ejemplo a lo mejor incluso en el trabajo Bueno, ahora vamos a pasar a, a comentar un modelo relacionado con la fobia, ¿no Laura? ¿Quisieras comentarnos un poco? Sí, existe un modelo que se llama el modelo de vulnerabilidad cognitiva de Arnfield que nos dice que en los momentos que percibimos eh, algún estímulo y nos, nos aparece el miedo ese miedo incontrolable eh, es porque se activa la parte automática de nuestro cerebro. Vale, pero ¿qué, ¿qué quiere decir esto de la parte automática de nuestro cerebro? La parte automática de nuestro cerebro significa que el, no somos conscientes de, de, lo que, de lo que percibimos. Vale, es como que esto va solo, se activa solo. Uh -huh, no, no decido yo en qué momento se me activa esta fobia, ¿no? Exacto. Vale, pues nada, un detalle muy, muy interesante, ¿no? algo que caracteriza a la fobia, ¿no? Exacto, que sería totalmente automática. Eh, eh, la sensación que tiene la persona o el individuo de esta falta de control ¿no? sobre, sobre esta situación. De hecho, cuando tú le preguntas a una persona eh, que tiene fobias, eh, lo, que, lo que percibe después de, de tenerlas es que es totalmente irracional. No pueden dar una explicación de por qué tienen miedo. Es, es como algo que se desencadena solo. Aquí hay algo importante que podríamos añadir y es que hay estudios en gente que eh, padece fobias que se les hace mediante resonancia magnética y se ha visto que durante imágenes de caras de miedo, con caras de miedo que se les pone, se les, activa la, se les hiperactiva la zona de la amígdala. Vale, en algunas personas se nota esta, eh, este aumento de la activación en comparación con la población en general ¿no? de Exacto. la amígdala. Sí, vale, pues eh, esto sería un poco relacionado con las fobias, ¿no? También eh, durante el proceso de las fobias se, se, se, eh, se produce esta respuesta exagerada, ¿no? De nuestro cuerpo y, y un ejemplo podría ser esto, la amígdala, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar tres factores relacionados con la vulnerabilidad de las fobias. Los tres factores de vulnerabilidad de los que hablaremos eh, son eh, la vulnerabilidad biológica, la vulnerabilidad psicológica, que también está dividida a su vez en la generalizada y específica. Bueno, Laura, vamos a comentar eh, primero la vulnerabilidad biológica. Pero bueno, antes que nada decir, ¿qué, qué significa vulnerabilidad? ¿no? Es como la, la propensión, ¿no? que eres más propenso a, a tener una determinada situación. Y en este caso, hablando de las fobias, lo que queremos decir es que con estas situaciones hay, la persona está más predispuesta a padecer o a presentar una fobia. Uh -huh, claro. Dicho esto, pasamos a la vulnerabilidad biológica. Respecto a la vulnerabilidad genética, tenemos que decir que es la predisposición que tenemos genéticamente a padecer determinadas enfermedades. Entonces, aquí podríamos decir que determinados rasgos temperamentales, como por ejemplo lo es el neuroticismo, como por ejemplo también lo es la introversión, como por ejemplo lo es también tener el afecto negativo, eh, estos rasgos van a hacer que tengamos mayor predisposición también a padecer estrés. También podemos hablar de personas que tienen inestabilidad en el sistema nervioso autónomo. Estas personas también van a tener mayor predisposición a padecer estrés. Como excepción, también podemos decir que quitando un poco el peso biológico de, de, las, de las fobias eh, podemos hablar de estudios de gemelos. Hay estudios de gemelos que nos dicen que no es tan importante el peso genético como, como se piensa, sino las determinadas situaciones por las que pasan estos niños. Esto quiere decir, a ver, dos gemelos monocigóticos van a tener la misma carga genética. En teoría, según la vulnerabilidad biológica, nos, mmm, tendríamos que pensar que van a tener la misma predisposición a tener una fobia específica, por ejemplo, a las arañas. En este caso no va a suceder o no sucede. ¿Por qué? Porque pasan por determinadas circunstancias eh, aisladamente. Entonces sí que podemos también decir que hay una influencia del ambiente. No causa efecto, porque nada es causa efecto, ni siquiera la parte biológica, sí. sino también predispone, predispone. A, esta, a este tipo de, de fobias. Eh, genial, o sea, para sintetizar un poco lo, lo que acabas de decir, que lo has explicado súper bien, ¿no? Con este ejemplo de los gemelos monocigóticos, uh -huh. esto lo que nos hace pensar es que eh, cuando... Ocurre algo en este caso de las patologías, ¿no? que estamos hablando en psicología. Eh, no podemos pensar solo en esta carga genética, sino también en esta fuerza que tiene el entorno. ¿no? Uh -huh. Es como un poco la conclusión y, y lo maravilloso eh, que nos ofrecen en estos estudios, ¿no? porque en, en psicología es un poco complicado. Bueno, bastante complicado eh, realizar experimentos, ¿no? Porque el, el objeto de estudio de la psicología son los humanos y no podemos experimentar con una persona. Entonces, estos son como eh, entornos, eh, vamos a decir, de laboratorio que nos ofrece la naturaleza eh, directamente, ¿no? Que son los eh, gemelos que, que, que tienen la misma carga genética. Uh -huh. Bueno, eh, muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto que está relacionado con la vulnerabilidad psicológica generalizada. La vulnerabilidad psicológica generalizada eh, se puede definir como la forma de percibir que tiene, vamos a decir, el niño en este caso, vamos a hablar del de niño, de percibir eh, lo que le sucede en las etapas tempranas de su desarrollo. Aquí podríamos hablar del apego que tienen los padres hacia el niño y sobre todo de la forma en que ellos dejan o facilitan al niño que controle las situaciones. No sé si lo he explicado bien. Sí, sí, es como el, el peso que tiene este entorno familiar, ¿verdad? Exacto, a la hora de que el niño se desarrolle eh, de forma autosuficiente, que llegue a controlar las situaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los padres muy controladores, a pesar de lo que se puede pensar, eh, que un padre controlador va a hacer a un niño que tenga el control, eh, lo que hace es un niño inseguro en este caso eh, entonces esto es un, algo muy importante para, para que se desarrolle una fobia eh, y un factor de vulnerabilidad a la hora de, de que se desarrolle una fobia porque el niño que no mm, desarrolla de una forma saludable su control lo que le va a ocurrir es que eh, va a ser mucho más vulnerable a padecer una fobia. Claro, es como, se empiezan a generar estos miedos, ¿no? Que, Exacto. Que si estos miedos se alargan en el tiempo, eh, uh -huh. pueden convertirse en una fobia, ¿no? Exacto. Por ejemplo, este típico miedo de la infancia, ¿no? El miedo a la oscuridad, ¿no? Que uh -huh. hemos tenido todos seguro en la infancia. Claro, si este miedo, eh, por lo que sea, no, no evoluciona de la manera correcta, que sería que cuando creces desaparece, ¿no?, este miedo. Exacto. Uh -huh. Entonces, podría desembocar en una fobia. Y, es, no sé, creo que lo que entiendo que me comentabas es que un poco este, eh, la forma de tratar ¿no? los padres a los niños tiene un gran poder, ¿no? Un peso muy importante. El padre, a lo mejor, que, que el, el enciende la luz, que no sí. ayuda al niño a, a, a mm, transitar este, este proceso de, de forma... Eh, que le dé seguridad al mismo para tener herramientas para afrontar estos miedos, sí. eh, va a ser un factor de vulnerabilidad luego a la hora de este niño desarrollarse eh, de una forma normal. Claro, en etapas en, posteriores. En, ¿no? en este caso. Y también, bueno, aquí también eh, tenemos que. Aquí estamos haciendo referencia al entorno familiar, ¿no? pero también en esta etapa de la infancia, también el entorno educativo, ¿no? un poco como los profesores tratan a los niños también. ¿no? Exacto, son también referentes a la hora de, de desarrollar eh, una salud mental. La salud este. mental, correcto. Vale, pues eso es, es un poco ¿no? sintetizando, que, uh -huh. que en este caso vemos que el entorno uh -huh. y sobre todo a edades tempranas, ¿no? en la sí. infancia, tiene un gran peso. Perdona Diana, sí. también aquí podríamos hablar de que hay algunos padres que tienen trastornos de ansiedad y depresión y esto también interactuaría con la, con la personalidad del niño. Claro, claro, claro. Eh, eh, los padres son nuestro referente, Exacto. entonces claro... Si es lo que nos transmite Claro, va a interactuar con, con, con, el, con, el desarrollo. con el desarrollo del niño Vale, genial Pues ahora vamos a pasar a Aquí estábamos hablando de, de esta parte psicológica De una manera muy generalizada Pero ahora vamos a pasar a comentar Algunos factores de vulnerabilidad eh, psicológica Pero ya de una manera específica Que yo creo que ya están más relacionados con la temática de hoy ¿no? Que es las fobias específicas Referente a la vulnerabilidad psicológica específica eh, tendríamos que decir que esa vulnerabilidad generalizada y esa vulnerabilidad biológica de las que hemos hablado antes eh, se unirían o ayudarían a que esta vulnerabilidad específica eh, se diera. Explico bien lo que, lo que quiero decir. Eh, de base tenemos que ya tenemos una vulnerabilidad biológica ¿vale? que sería la que vendría en nuestros genes pero además tendríamos la vulnerabilidad generalizada que se basaría en esa percepción que hemos tenido cuando éramos pequeños si además añadimos que aprendemos que el aprendizaje sería esta vulnerabilidad eh, específica eh, aprendemos a, a tener miedo porque se dan eh, unas experiencias negativas, como por ejemplo que nos muerda un perro si nos muerde un perro una vez a lo mejor no pasa nada, pero si nos muerde dos veces, aprendemos a tenerle miedo si además de eso eh, somos vulnerables bi biológicamente y además somos eh, vulnerables eh, en cuanto a lo que es eh, sino sí, nuestras experiencias pasadas, ¿no? Exacto, esta parte generalizada. Ese miedo que nos han enseñado sí. o que hemos aprendido, que hemos percibido, pues somos más vulnerables a, a padecer, eh, a, que estos, a que este miedo se dé. Vale, es como que estos tres eh, factores de vulnerabilidad interaccionan Entonces, entre, entre ellos. Sí. ¿no? O sea, todo lo que has explicado ahora es cómo como puede eh, esta vulnerabilidad eh, específica ¿no? producirse, pero siempre como que están detrás los otros dos factores. Exacto. ¿no? Y como dice Mencis también, que es también muy importante comentarlo, que ya hay miedos eh, filogenéticos y que sin que hayamos aprendido, sin que los hayamos aprendido, les tenemos miedos. Diría por ejemplo el miedo a las arañas, aunque a nosotras dos hemos, hemos, hemos estado hablando y no nos da miedo a las arañas. Pero bueno, sí que es a lo mejor un, un, un miedo que se ve claro, no que a lo mejor estamos más predispuestos eh, por por nuestros antepasados a tener miedo a, a, a, a esto o a ser enterrado por ejemplo por ejemplo sí o sea es como miedos que vienen marcados eh, filogenéticamente en nuestra especie no o sea uh -huh. que no realmente no los hemos aprendido y de alguna manera nacemos con ellos no exacto y Laura a ver eh, en referencia a estas folias específicas o sea aquí tenemos un concepto que es el de atribución errónea no que encierra un poco eh, este el, el motivo por el que ocurren las fobias específicas, ¿no? O sea, hacemos una atribución que, que no tiene que ver nada con la realidad, ¿no? Un determinado estímulo, ¿no? Uh -huh. Al final es como lo que nos va a desencadenar, ¿no? Esta... Que ocurra eso. Esta fobia específica. Uh -huh. Y también podríamos hablar de, en cuanto a la eh, vulnerabilidad específica a lo que vemos, a este aprendizaje vicario que alguna vez eh, hemos comentado que es lo que aprendemos de los demás. Si vemos a una persona que tiene miedo a algo seguramente que ese miedo se contagia. Ya, es como de, una, de alguna manera se normaliza ese miedo, ¿no? Sí. Sientes que es normal tener este miedo porque lo tienen los demás. Exacto. Y más cuando a lo mejor también esa persona es un referente nuestro. Ya, o sea que aquí también ya ya. De cierta manera estamos eh, metiendo otro, otro factor, ¿no? Que sería como el factor de vulnerabilidad social, ¿no? Que no íbamos a hablar de él, pero... Y no viene en el tema, pero también pero se sí. podría hablar de, de, del contagio este dentro de, de la vulnerabilidad específica. Porque esto ya sería a sí. nivel específico. Esto, sí. O sea, yo necesito a una persona, a ver esa persona para aprender que me, que me, que me pueda que aprender ese miedo. Sí. Si yo no veo a esa persona, a lo mejor nunca voy a, nunca voy a desarrollar ese, ese miedo. O ver un accidente. O incluso los medios. Muchas veces los miedos nos los lo, lo contagian los medios de comunicación. Sí, sí, sí. sí. Incluso a las películas. Eh, un gran poder, ¿no? Esta interacción social, sobre al final sobre nuestros miedos, sobre lo que pensamos, sobre lo que hacemos. Eh, sí. Bueno, ahora, eh, no sé si quieres añadir algo más en esta parte de eh, ahora, vulnerabilidad específica, ¿no? Vale, pues si te parece pasamos al siguiente punto que está relacionado en eh, cómo se mantiene esta fobia, ¿no? Vamos a, a comentar unos puntos relacionados con, este, con esta parte, ¿no? Eh, ¿Por qué podemos padecer una fobia y, y cómo se mantiene a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bien, el mantenimiento de la fobia se produce por dos procesos. El primer proceso es el refuerzo negativo de evitación. ¿Qué significa esto? El, el refuerzo negativo, primero vamos a explicar lo que es el refuerzo negativo, sería evitar que se produzca esa ansiedad. ¿Cómo evito que se produzca esa ansiedad? Yéndome, por ejemplo. Entonces, ¿qué consigo yéndome? que no se produzca un nuevo aprendizaje. Eh, explicaré que si no vivo el miedo, no produzco ese nuevo aprendizaje, que sería acabar con la fobia. Si yo le tengo miedo a los perros y no me enfrento a ellos, o no me pongo cerca de ellos, nunca aprenderé que, no, que puedo luchar contra ese miedo, que realmente el perro no me va a hacer nada. Claro, no se produce este aprendizaje, ¿no? Porque Exacto. si siempre estás evitando este estímulo que te va a producir esta sensación pues, de fobia que, que viene acompañada de ansiedad, ¿no? De, de malestar, claro, no se va a producir. Entonces, como comenta Laura, sí, esto es una forma en la que se produce este mantenimiento de la, de la fobia porque evitamos el estímulo temido, vamos a llamarle, ¿no? Exacto. Y siempre que evitemos el estímulo temido, no acabaremos con esta fobia. Claro. Y por otro lado también teníamos, ¿no? Un refuerzo positivo. El refuerzo positivo, ¿Cómo Que cómo aquí po El refuerzo positivo sería eh, como el premio que recibo por no tener ese, ese, ese afrontamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, la madre que te dice, sal de ahí, que, está, que hay un perro. claro si tengo ese refuerzo positivo de alguien que me, que me está diciendo sí. que no lo afronte, en este caso que no me está permitiendo eh, eh, hacer ese nuevo aprendizaje, sí. entonces eh, no voy a mantener esa fobia. Claro, es como esta tensión social, ¿no? Ese trato especial ¿no? que recibe de los persona. demás. Y entonces, de alguna manera, esto me hace que, bueno, ¿para qué quiero perder este miedo si todos me protegen, no? Exacto. Uh -huh. es, sería un poco esta explicación de, de este reforzamiento positivo. Uh -huh. Y, bueno, no sé si quieres añadir algo más, Laura, sobre el reforzamiento positivo. Bueno, esto es como lo central, ¿no? Sí, quiero añadir unas cositas, poquitas, pero, por ejemplo, eh, ayuda también a mantener la fobia, tener eh, atribuciones a la suerte por ejemplo o sobreestimar el, el, el estímulo pensar que, que tener una creencia que confirme que ese estímulo realmente me va a hacer daño si yo tengo estas cositas eh, en mi cabeza sí. vamos a llamarlas cositas eh, lo que van a hacer es que esa fobia se mantenga Vale, esta, estas creencias van como a alimentar eh, esta fobia, ¿no? Exacto. Y, y bueno, esto que decías de la suerte, pues, eh, me parece muy interesante, ¿no? Porque es una parte poco de superstición, ¿no? Sí, exacto. Si sí, yo creo que es la suerte la que me ha acompañado a la hora de, de enfrentarme a un perro, sí. por ejemplo, eh, va a ser, además de una creencia errónea, porque ha sido, porque... Mmm, ha habido una evolución en ti ha habido sí. eh, un afrontamiento real hacia, hacia ese miedo tuyo eh, te va a mantener la fobia al final es una, es, una es, un, es algo de confianza de uno mismo o sea, necesitas confiar en ti mismo eh, para o creerte que, has, que, que no tienes miedo a, a, a eso para superarlo y no a, hacer atribuciones a algo que que son no, irreales, exacto, a un amuleto, llevo un amuleto y ya no tengo miedo a los perros, no, no es así, no funciona así, para superarlo tengo que creer en mí y tengo que saber o, o creerme realmente que no me va a pasar nada por, por que pase un chihuahua cerca de mí, he dicho chihuahua como podría haber dicho sí, cualquier, cualquier estímulo que, que te provoque esta fobia, Está. ¿no? Bueno, realmente es un tema muy muy interesante, podríamos estar horas hablando sobre la fobia, pero bueno, en esta ocasión vamos a, para finalizar el vídeo, eh, comentar algunas conclusiones, ¿no? Así muy, muy cortitas de, de lo comentado hoy. Bien, para finalizar vamos a decir que las fobias realmente tienen unas consecuencias eh, negativas a la, a la hora de, de que la persona viva con normalidad. En, en, un, en su entorno, sí. eh, esto hemos, recordamos que influye en, en su rutina diaria, eh, le genera una ansiedad que, que, no, es, que no, es, no es adaptativa sí. y para ello es muy recomendable para la gente que tiene fobia que sobre todo que pida ayuda. Sí, si en algún momento, pues eh, sientes que tienes una fobia eh, que afecta tu vida, ¿no? Que afecta el desempeño ya en diferentes eh, ámbitos, ¿no? En tu familiar, eh, de trabajo o en el que sea, pues eh, sí, eh, esta es una gran recomendación, ¿no? Buscar una ayuda profesional, ¿no? Uh -huh. Saber que eh, todo esto que parece parece que parece muy difícil de superar, ¿no? Porque eh, eh, es fácil decirlo, ¿no? Pero ponte en el lugar de una persona que tiene una fobia, ¿no? Uh -huh. Es que en ese momento es algo automático, como hemos venido diciendo durante todo el vídeo. Es que no lo controlas tú. No. Y entonces yo entiendo que puede llegar a, eh, a parecer imposible, ¿no? Es que tú sí. puedes llegar a decir, es que esto no lo voy a superar nunca. Claro, y luego el tema de que se generalicen más cosas. Porque que ya te incapacita a hacer una vida normal. Hay gente que realmente hasta que no está en un punto extremo no, no pide ayuda. Y bueno, pues desde aquí lo que queremos es eh, que la gente que tenga algún problema que pida ayuda al profesional, que es muy importante y, bueno, ¿Y aquí, que le va a ayudar. Aquí quiero hacer énfasis en lo que acabas de decir, eso, eh, no esperar un punto extremo, uh -huh. no dejar las cosas hasta, hasta el final, hasta que no puedo más voy a buscar ayuda. Uh -huh. Es que lo he querido repetir porque es bastante importante. Uh -huh. Y bueno. Creo que ¿no? por hoy dejamos este vídeo aquí. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a todos. Y hasta un próximo vídeo. Esperamos que os guste. <risa> un ataque de risa. Vale. Hola, somos Laura y Diana, estudiantes de del curso de Psicología. Bueno, empieza, buen, no. buen inicio, buen O cara con miedo, ¿no? También he visto, o sea que, sí, vamos ¿sabes? A... Esto, esto... Ha... Vamos a volverlo a repetir, porque me, si me he extendido mucho, ¿no? No, lo has hecho bien, no, estábamos no, bien, ¿no? estaba ¿no? fatal, sí, estaba hablando yo. ¿Yo te, no, ¿yo te he cortado? No, al parado? contrario, lo has he hecho súper bien. Ah, vale, bien. pensaba que estaba bien, porque No sé por qué me que bueno. me han mirado. Ah, sí. Vale, bueno, voy a cortar. a cortar mirándome y me Sensaciones de asco, de ¿no? asco, dolor estomatal. ¿Tienes náusea? Sí, <risa> asco. Otra vez, perdón. Pero está bien, ¿no? Es asco. No, porque estamos. Has dicho de asco, sí. En el asco tienes asco. Es lo que acabo de decir, ¿sabes? Bueno, <risa> quería decir náusea. Perdón. Repítelo otra vez, ¿cómo ah, Porque vale. has hablado mientras yo estoy diciendo eso. Porque así no, yo no puedo cortar, ¿sabes? Yo digo, vale. pasamos al siguiente punto y entonces ahora plaga. Yo aquí va a un Y yo estoy estamos haciendo un punto y Laura, hasta la hora está la Has soltado todo el rollo, tú. Ay, biológica. Lo siento, pero bueno, ahí no ya será. A... Yo lo cortaré. Yo sigo, ¿no? Sí, venga. Ah, la bueno, ya, Yo ya he vale. hecho mi. Vale bien. <risa> el ruido oh. vale, bien. Bien, gracias. Gracias. Viva <risa> bueno, bueno. los novios. Ya se han casado, ya <risa> la han pisiado. A los, los novios, tenemos los novios aquí en el. Chuchichai. Sí. Ch -ch Yo no sabía si querías decir ¿Qué algo que te diga. No sé si querías decir algo más de esto. Por ¿Qué mente. puedo añadir? Y tú lo has explicado súper bien. Sí, bueno. sí hacía pero, falta estirarse Pero Laura, tú lo has explicado súper bien y además te has enrollado ahí, bla, bla, bla, bla, bla. bla, bla. Y me has metido los... Yo te iba a decir, y los ejemplos y tú los has metido sola. Genial. Yo creo que había porque... Está bien que tú lo expliques y la otra como que lo repita porque reafirma un poco, Buah, ¿no? pero ya ¿verdad te ha que que quedado súper sí? bien porque me ha remarcado todo lo que he dicho. Digo, no, esta es una crack. La una puta, puta, es la puta, ama. Diana, tú lo has dicho súper bonito. Diana for president. Diana for president. Qué guay, ¿no? Qué guay. Sí, ahora vamos la segunda vez. ¿Laura? Teníamos que tener un momento Laura. de bajón. Entonces, eh. Voy a parar.